en nombre de Jesús Amén. en esta tarde a pesar de todo lo que está haciendo para impedirnos que llevemos un culto de gloria para el Señor Amén. Cristo no nos ve por lo que tengamos que hacer en el la carnalidad sino en el Espíritu Amén. y aunque este culto se hubiera celebrado sin ningún aparato Cristo nos oye desde arriba. Alabado sea Dios. Damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo. Todos los hermanos y hermanas, me hago portavoz. Porque el Señor ha querido que nuestra hermana Carmen saliera bien de la operación. Y damos las gracias también porque nuestra hermana Serrana hoy, hoy está aquí. ¿Y qué mayor alegría podemos tener? os continuemos con la palabra porque es necesaria ¡Amén! pero entrar en ese boco, porque mirar y pensar atentamente lo que os puedo decir ¡Amén! las cosas sencillas se pueden hacer difíciles entonces viene el abatimiento y el dolor gracias a Dios todo ha salido bien ¡Amén! hoy vamos a leer las escrituras para después Llegar a la palabra en los versículos que hoy pido reluir, pero vamos a empezar con la parábola de las diez vírgenes como letura. Y leemos en el nombre del Señor. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron al recibir al esposo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 Aquí viene el Esposo, salir a recibirle. Entonces todas ellas, vírgenes, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las encesatas dijeron a las prudentes, de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que nos parten a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden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 que no os conozco velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir ¡Amén! alabado sea el Señor ¡Amén! alabado sea Dios ¡Amén! aquí nos están diciendo que son diez vírgenes no nos dicen que cinco son vírgenes y cinco adúlteras dicen que son las diez vírgenes pero una y las otras incesatas. Incesatas hay que entender que tenemos que caminar preparando los caminos de nuestros corazones y de nuestro espíritu para la venida del Señor. ¡Amén! Pero hay muchas personas en el mundo que no tuviendo la responsabilidad, la fe cierta en el Señor, dejar. y cuando vino el esposo gritaron todas no gritaron cinco sino gritaron todas aquí viene el esposo y la alegría creo que fue grandísima en esas mujeres que tanto esperaban pero después dice que unas no tenían aceite y no tenían aceite quiere decir que eran que habían dejado la fe de Jesucristo y se estaban planteando la vida cristiana como algo material, haciendo cultos o hablando palabras solamente para testificar a Jesucristo, pero sin fe. Ya Jesucristo nunca se puede testificar sin la fe de Dios. Sin el Espíritu de Dios, la fe de Dios porque no tiene aceite en sus lámparas y por eso dice que cuando vino el Señor le dijo no os conozco y no las conoció Señor no las vea con luz. Aleluya. Porque si no tiene luz, mirad que es una parábola, el Señor dice que no las verá y solamente verá aquellas que estén alumbrando con el Espíritu Santo. ¡Amén! Y esas sí dan con Él. ¡Amén! Pero dice que ellas le dijeron, danos de tu aceite, le dijeron, no tenemos más que para nosotras ir y comprar. Y cuando fueron, dicen que las cinco vírgenes ya se habían ido con el Señor y se quedaron. Y dijo también unas palabras bonitas por cuanto tenemos que aprender de la palabra de Dios. Porque todo, el Señor siempre nos habla por parábolas, pero tenemos que entenderlo. No lastimó a las vírgenes porque al final les dijo, velar, para que cuando venga el Esposo, no se encuentre sin aceite. ¿Verdad? Todos los días, en el Espíritu del Señor. ¡Aleluya! Y por eso nos está dando una oportunidad, de saber, anteriormente al suceso de Jesucristo, aquel que dice que va a venir como ladrón en la noche, aquel que dice que nunca, Va a saber el hombre cuándo va a venir porque los ángeles lo saben. Y por eso tenemos que estar preparados día a día, minuto a minuto, sin apagar nuestra lámpara, que es la fe que nos da el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Y aquí me está diciendo aquí que nos está advirtiendo de que tiene que haber un arrebatamiento de su iglesia la punta, la piel. Gloria a Dios. pero todos los que no estén preparados con esas lámparas ardiendo que es el fuego del Espíritu Santo Gloria se van a quedar a y entonces vamos a ver porque el Señor nos advierte en sus escrituras para adelantarnos que tenemos que estar velando pero aquí ya nos dice que va a haber un arrebatamiento y muchos se van a quedar. Pero acordaros que he leído que les aconseja que ven. Que estén preparadas y que no cabecen. Porque si no, solamente las que estén preparadas se si irá con el esposo. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Y alguno pueden decir, el Señor nos el Señor es justísimo y su justicia no hay nadie que la pueda discutir Amén. porque la condición es que el Espíritu Santo ve en nosotros Amén. y esa es la condición que nos está diciendo advirtiéndonos antes de la venida del Señor que va a venir como ladrón en la noche y por eso tenemos que tener cuidar nuestras lámparas que tenga en todo momento la aceite del Espíritu Santo. ¡Amén! Alabado sea Dios. ¡Amén! Aquí ya hemos visto un arrebatamiento y alguien que se tiene que quedar para ser probadas en la gran tribulación. Las que no tenían aceite tienen que ser probadas en la gran tribulación. Y ahora, escudeñando la Biblia, Dios nos da la primera señal del arrebatamiento. Y lo tenemos en Génesis 5, 21, 24. Y vivió Enod 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enod con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de No 365 años y desapareció porque le llevó Dios. Alabado, Dios alabado sea Dios alabado sea Dios en el principio casi de los tiempos Dios ya nos está mintiendo que tiene que haber un arrebatamiento alabado sea Dios y la primera señal la tenemos en Enoch que caminó en el camino del Señor como nosotros queremos caminar. Y por eso dice que Dios se lo llevó. Y eso es un arrebatamiento significando, simbolizando el nombre. de todos los hombres. ¡Amén! Y tenemos bien claro que vino el arrebatamiento en Menor. Pero las escrituras nos explican que después del arrebatamiento tiene que venir la gran tribulación en la tierra. ¿Y dónde tenemos en el Viejo Testamento la gran tribulación en la tierra? Si leemos en Génesis 6, 11, 13. Y 18, vamos a ver la gran tribulación que Dios nos está diciendo desde el principio del tiempo para que ninguno de sus hijos tengan excusa. Y leemos en Génesis 6, 11, 3, y 18. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Alabado sea el Señor. Hoy Estamos viendo la violencia que está causando los hombres en la tierra y por eso tenemos la fe de que estamos en los últimos tiempos cuando la tierra ya no puede aguantar más la hipocresía, y el descuidado del hombre con la tierra. Y dice que Dios miró la tierra y aquí estaba corrompida porque todo había corrompido sus caminos sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. La tierra siempre no tiene la culpa de lo que pasa, sino aquí el Señor nos dice que es a causa de ellos y a causa del hombre está como está la tierra mal repartida se está haciendo esteril, se está secando y llegará el momento que el mismo sol si continúa el hombre maltratando la tierra se va a acabar la vida en la tierra pero nuestro Señor no lo va a permitir nunca porque hay ángeles celestiales que está velando por nosotros para que no ocurra para cuanto el hombre quiera. En el máxima violencia y despullo de la tierra, Él va a actuar porque a Él le corresponde, cuando el hombre no pueda, ayudar Dios a la tierra. Aleluya. Que también la creó Él. Amén. Amándose al Señor. Amén. Y le dijo, y he aquí que yo los destruiré con la tierra, mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo para que tengas vida. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¡Amén! Encontramos un simbolismo precioso ya en el génesis de ese arrebatamiento y esa gran tribulación. Pero hay que pensar que no es lo mismo. No es el que está representando a aquellos que van a pasar por la gran tribulación pero que van a ser salvos porque el sello de Dios los va a sellar. Amén. Y veremos por qué. Noé entró en el arca y Dios lo selló con su sello. Y Noé y su familia pasó a por medio de la gran tribulación y no perecieron porque estaban sellados dentro del arca con el sello gloria de gloria a Dios si habéis leído el apocalipsis cuando viene la destrucción de la tierra dice Dios esperar porque aún tienen que ser sellados todos aquellos que van a salir de la gran tribulación triunfantes de la vida eterna amén y aquí el Noé nos pasa lo mismo. Dios lo selló con el arca. porque dice que cuando empezó el deluvio, Dios selló la arca. Y aunque pasó Noé por toda la tribulación, ni un pelo fue tocado ni de él, ni de sus hijos, ni de su nuera, ni de su mujer. Amén. Y está representando... Todos aquellos que van a salir de la gran tribulación. Amén. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Amén. Pero tenemos también en primera de Tesalonenses 4, 13, 18, que nos dice Pablo, porque esto es en el pasado y ahora vamos al futuro lo que todos los cristianos estamos en esa gran fe, en esa esperanza y en esa verdad de Cristo, ser arrebatados con el Señor. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Y dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza Moría, alabado sea Dios alabado sea Dios sí. hay que tener gran esperanza de aquellos que duermen saber que van a ser arrebatados a y pobre de nosotros si pudiéramos en un momento dado perder el gran esta esperanza porque muchos yo he oído que me han dicho y los que murieron antes serán arrebatados Pablo nos contesta, no quiero que lo ignoréis. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¡Amén! Alabado sea Dios. Todos aquellos que han muerto, incluso sin conocer el Evangelio. Pero el Señor dijo que el Evangelio nos dirigía los dos alabado sea Dios Amén. ese es el verdadero evangelio ese es el evangelio puro Amén. que va a testificar los ángeles en los últimos tiempos porque no lo va a dejar el malo de ningún hombre Amén. el corazón va a testificar el evangelio de Dios Amén. alabado sea Dios Amén. por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor que no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero ¡Aleluya! es un privilegio que Dios da a aquellos que durmieron con el Señor y nadie lo va a preceder Y después dice que seremos nosotros los que vivamos, los que hayamos quedados, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, Gloria, y Dios. así estaremos siempre con el Señor, por lo tanto fijaros que lo dice alentados los unos a los otros con estas palabras Amén. Alabado sea Dios Amén. Alabado sea Sino primero ellos, sino conjuntamente los muertos en Cristo y los que queremos aquellos que queden en vida serán arrebatados juntamente. Amén. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Y en primera de 1, 5:15 nos dice: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón de la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción. Repentinos. Como los dolores a la mujer encinta. Y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas alabado sea Dios Amén. glorificado el nombre de Jesús Amén. aquí nos está diciendo algo perfectamente que nos dijo el Señor de los tiempos nadie lo sabe y además Pablo está diciendo que vosotros no necesitáis de que sus escriba sobre esto, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como la luna de la noche. ¡Amén! Esta creencia está en la Iglesia del Señor. ¡Amén! No tenéis necesidad que nadie lo diga, porque la escritura solo dice. ¡Amén! Por eso la fe que tenemos en el Señor no hace falta que nadie nos venga y diga aquí está el Cristo, aquí va a venir la venida de Cristo dentro de cinco o dentro de veinte años porque el Señor dijo y Pablo a su Evangelio que ni siquiera los ángeles lo no saben sino el Padre que está en el cielo ¡Amén! y por eso va a venir como ladrón en la noche inesperadamente cuanto tú menos lo esperes ¡Amén! por eso tenemos que estar con las lámparas encendidas ¡Amén! alabado sea el Señor ¡Amén! porque nosotros Alabado sea el Señor, que fe tan grande, ¡Qué misterio tan grande, decir que nosotros somos hijos de la luz, hijos de la luz quiere decir incluso más que una lámpara, quiere decir una antorcha ¡Amén! ¡Amén! y por eso no nos vamos a quedar porque somos hijos de la luz ¡Amén! y además dice que no somos de la noche ni andamos en tinieblas, Alabado sea Dios. Las tinieblas nunca tienen poder contra la luz ¡Amén! y por eso nosotros, si somos hijos de la luz, no somos hijos de las tinieblas. ¡Amén! Alabado sea el Señor. ¡Amén! Y ahora nos dice en Tesorería también 5, 9, 11: Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros para que ya sea que veremos o que durmamos vivamos juntamente con él Amén. por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros como ha sido a Amén. alabado sea el Señor Amén. bendecida la palabra de Dios Amén. dice que a nosotros aquellos todos aquellos que estén como hijos de la luz Dice que el Señor no viene para ir a con nosotros. ¿Lo creemos? Amén. ¿Creéis en el arrebatamiento? Amén. ¿O están seguros? Porque Pablo dijo: si se predicara otro evangelio, sea anatema. Amén. Alabado sea el Señor. Cualquiera que su predicase otro evangelio. Que no viene de la parte de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Pero otra vez nos repite lo importante que es, por lo cual animaos unos a otros, ¡Gloria, y edificaos Dios. unos a otros, así como lo hacéis. Amén. ¿Así lo hacemos? Amén. ¿Hacemos así? Amén. Por bendito sea Dios. Amén. Nos animemos unos a otros para edificarnos en el Señor. Amén. Alabado sea Dios. Amén pero ahora vamos a ver la señal que Dios nos muestra de nuestro propio arrebatamiento porque antes lo teníamos en Génesis ya ahora lo tenemos ya en Apocalipsis y leemos el capítulo 4, 1, 2 después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo alabado sea Dios si leéis las Biblias en el último tiempo, época de las iglesias, que es la Odisea, acordaron muy bien que dice en el capítulo 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Amén. Amado sea Dios. Amén. La iglesia en la Odisea, la puerta donde está cerrada. Amén. Pero es necesario que se abra. Amén. Y por eso dice el apóstol Juan de de esto, de esto que, entender bien que es de las épocas de las iglesias que ya no va a haber más la iglesia de Jesucristo en la tierra, porque va a ser arrebatada. Y por eso dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta abraba conmigo y dijo: ¡Sube acá! Bendito sea Dios. Bienaventurados todos aquellos que oigan esa palabra. ¡Sube acá! ¡Amén! Será una voz tan dulce para su pelo, pero al mismo tiempo tan atractiva, tan grande la voz, que tú no te darás ni cuenta cuando el Señor te diga sube acá, que tú suberás con una del encuentro. Y entonces le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Pero fijaros que Juan dice, y al instante de la palabra que me dijo, sube acá, yo estaba en el Espíritu. Gloria a Dios. ¿Os dais cuenta? Amén. Cuando Juan oyó la palabra, de Jesús que dijo, sube acá, él estaba en el Espíritu. Porque también es verdad que lo que le está mostrando a Juan es también aquello que tiene que venir y que se lo revela a Juan para que Él dé esa esperanza a todas las iglesias la revelación. Y le dije sube acá. Y yo estaba en el Espíritu, porque Juan, escuchad bien esto, que quiero que lo entendáis. Juan no estaba muerto, estaba vivo. Amén, amén. Juan no tenía un cuerpo glorificado. Amén. Alabado sea Dios porque está vivo. Pero Jesús dijo que ni carne ni sangre Podéis entender lo que le pasó a Juan? Juan quedó su cuerpo en la isla de Pascua y él hizo un viaje astral en el Espíritu, traspasó las barreras del cielo y se puso en delante del Señor Jesucristo y iba a mostrar las cosas que le iban a suceder, porque solamente en el Espíritu se puede ver la revelación de al Señor ¡Amén! la carne no puede ¡Amén! el Espíritu a través del Espíritu del Señor comunicándose con nosotros y con esa orden tajante sube acá tu Espíritu sale de ti ¡Amén! alabado sea Dios ¡Amén! y en el versículo 4 vemos que dice y alrededor del trono había 24 tronos alrededor del trono había 24 tronos porque antes Juan había visto que había en el cielo un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Y lo deja así, uno sentado. Pero después en el cuarto dice, y alrededor del trono, del trono de Dios, había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestido de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y ahora quisiera que entendierais quién son estos 24 ancianos que alrededor del trono de Dios también ellos tienen tronos con coronas y vestiduras blancas. Las escrituras nos dicen en Apocalipsis 21.12, que 12 de los ancianos son las doce puertas que está en la Nueva Jerusalén. Amén. Y tienen escrito en cada puerta los hijos de Israel. Amén. Alabado sea Dios. Amén. 12 grandes patriarcas que conduzco al pueblo a través de la fe en el Verbo Divino de Dios. Amén. Pero también nos dice que los otros doce que completan los 24 son los nombres escritos de los apóstoles en los doce cimientos de esa ciudad maravillosa. Gloria a Dios. Amado sea Dios. Dios. Y entonces yo me he preguntado muchas veces, y le hemos hablado en los estudios bíblicos, quién son estos doce y estos doce? Fijaros que antes hemos dicho que no, Escuchadme las palabras porque quiero que entendáis más ahora, porque es necesario que escuchéis lo que, la seguridad que vamos a ser arrebatados, porque hay bien contra de Dice que nosotros les nos hemos preguntado, ¿quién son estos 24 ancianos? Alabado sea Dios. Si enos en la simbología de los arrebatados de aquel tiempo. Y no es, es la simbología de los que pasan por la gran tribulación, pero son salvos, aquí nos está diciendo que los 24 ancianos son las primicias del pueblo de Israel, con los 22 patriarcas que están esperando que están como primicia de todo el pueblo de Israel que tiene que ser santo. Allí están con Dios sentados los tronos. Pero y para nosotros quién está? Son los, los doce apóstoles. Están allí también como esa primicia que nos están representando a todos los sapos que también vamos a tener coronas como ellos y ropa blanca. Están como algo grandísimo, como algo simbólico en, la, en el trono de Dios alrededor del cielo, esperándonos que todos Dios! nosotros seamos amos y ellos están dando la gloria a Dios por todos los santos y ellos son los que nos representan. ¡Amén! Fijaros que yo sé que muchos de nosotros, sobre todo cuantos somos menores de edad, los representa un padre, porque nosotros somos menores de edad, y no podemos hacer nada si no nos da la representación un Padre. Amén. Pues ellos nos están representando a nosotros Amén. porque aún somos criaturas nuevas. Y ellos nos están representando. Alabado sea Dios. Amén. Y delante del trono, en el versículo 6, había como de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del tono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Lo que significa el mar de vidrio, porque dice la palabra cómo. Y cómo no quiere decir que sea un mar de vidrio. Semejante al cristal. No nos dice que es semejante al cristal. Es semejante. ¿Y qué nos está diciendo? Cristo estuvo testificando y también Santiago que nosotros podíamos ser como las olas del mar que nos lleva para aquí y que nos lleva a allá, que cambiamos de parecer cuando queremos. Pero aquí nos está diciendo que es un mal de vidrio. ¿Y sabéis lo que está representando? La claridad del cristiano aquí: aquello que no puede ser escondido por nadie. Gloria a Dios. Aquello y está presentando delante del Señor que nos engaña todo el diáfano para la, los ojos de Dios, no solamente porque Dios, sino para todos aquellos que estemos delante de Él. Fijaros un momento, que quiero que entendáis esto: cuando estemos delante de ese mar semejante a mar de vidrio y de cristal, yo y tú y todos nosotros que estamos aquí nos miraremos. Y nos veremos tan claros como el cristal, Amén. Sabré todos los pensamientos que tú llevas y todos los que yo llevo también los sabrán. Seremos diáfanos, seremos como aulas, que se ve en nuestro corazón puro y nuestros pensamientos. Gloria. Así no habrá más engaño porque la tierra está caminando con el engaño, la vanidad y la mentira. Amén. Y el hombre podemos esconderlo delante de otro hombre y pasar por.. Pero aquí no va a haber engaño porque se le traemos delante como un mate cristal transparente y todas y todo nuestro corazón será transparente uno con el otro y y en el capítulo de Apocalipsis 5 1 14 nos dice y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera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 porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Alabado sea Dios. Amén. ¿Os imagináis con la esperanza, la fe en el esfuerzo que estos hombres, pioneros de la fe, predicaron el Evangelio de Cristo y su arriba en el Espíritu, de tal, no siquiera ¿os dais de cuenta por qué yo lo a Juan? Juan decía ¿cómo es posible? después de lo que hemos sufrido después de lo que hemos testificado ahora todos van no hay salvación para los redimidos porque no hay nadie que pueda abrir el libro de los redimidos alabado sea Dios pero entonces el Señor que es clemente y tiene mucha misericordia, a Dios. vino a Juan uno de los ancianos, y le dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir amén. el libro y desatar sus siete sueños. Amén. Alabado sea Dios, ¡Amén! Sea Dios. ¡Amén! el león de Judá y la raíz de David, es el Jesucristo, ¡Aleluya! el Cordero del Dios, ¡Amén! y a él se le dio el poder y la gloria de todos los derrimidos porque él había comprado con su sangre. ¡Amén! Él fue, a través de su sangre, le arrebató a Satanás la propiedad. propia sangre con su propio cuerpo en sacrificio sí, sí, sí. lo que tenía Satanás ¿Eh? la escritura que sí. éramos propiedad de él Amén. por cuanto todos tenían que morir, irresistible muerte para toda la vida Amén. pero León de Judá la raíz de David se entregó en la cruz para que en él tuviéramos vida Amén. Dios. Amén. y por eso que Juan gritaría de gordo! Claro que sí. cuando el anciano vino a él y le dijo: No llores, claro que... porque el león de Judá ha vencido. Amén. Vamos a noticia más grande. Amén. Mirad las palabras: Si no en el corazón, incluso te pierdes mucho de esa gloria y de esa gracia de Jesús. Amén. Hay que ponernos en la situación de Juan cuando lloraba desesperado y cuando le daron la noticia los brincos que pegarían a la iglesia. ¡Ni el sacrificio de Cristo no! en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado Ay, a Dios. alabado sea Dios dice que Isaías dice que el cordero de Dios fue inmolado y aquí está dice que está en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos ¿y qué son siete cuernos? mira la simbología de los cuernos está significando poder. Pero poder, poder en el siete. Amén. ¡Gloria a Dios! Todo el poder. Gloria a Dios. Porque el siete era el máximo, el máximo poder. Perfectión. Y todo el poder lo tiene el Cordero de Dios. Amén. Y tenía siete cuernos. Y siete ojos. También. Siete ojos era un cordero raro siete cuernos con siete ojos todo simbólico el apocalipsis es todo simbólico es todo revelación los cuales son ya ahora venimos en cuanto se podría hablar de esto pero no merece la pena de lo que han predicado otros son los siete espíritus de Dios enviados por todos Cristo no tenía ese poder lo que ellos no entienden es que Jesucristo se negaba a sí mismo Amén. Porque quería sufrir como hombre claro que sí. quería sentir todo lo que sienten sus hijos y no solamente por eso porque solamente como hombre podía vencer a Satanás porque Satanás venció al primer Adán alabado sea Dios Amén. y con esa victoria de Jesús como hombre a Satanás tuvo que soltar la propiedad nuestra. sea Y también nos dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aleluya. ¿Qué ha pasado aquí? Aleluya. Ha pasado aquí. Jesús es Dios. El Dios Jesús. Aleluya. Bueno, él dice. Y vino. Aleluya. Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono Gloria a Dios. son dos no. ¿qué es lo que está pasando? Jesucristo como cordero involado se acerca que está sentado en el trono y coge el libro de la mano Gloria derecha Dios. Dios. Dios. pero hay muchos que ignoran y en ese momento el que estaba sentado en el trono que era Jesucristo, Amén. nuestro Dios Amén. de él sale, el Cordero de Dios el que salió del seno del Padre Amén. y se pone y coge el Hino del Padre y es y un misterio Jesucristo y Dios que es el mismo pero dicen que es el tabernáculo de Dios para cuanto la salvación del hombre salió a través del seno del Padre porque la escritura lo dice del seno del Padre salir y al seno del Padre ¡Amén! Salí a Dios. ¡Amén! hay quien hay quien esto lo vio perfectamente en un sueño de revelación salir el Hijo el Padre y el Espíritu Santo ¡Amén! de Dios y salió con unas bolas esféricas del pecho de Dios. Gloria a Dios. Porque el Padre no es significado como nombre Dios. El Hijo no es significado como nombre Dios. Ni el Espíritu Santo. Dios es invisible, Dios es todo espiritual. Y ellos son condiciones de Dios. Del mismo Dios, del único Dios, son las manifestaciones de él, el único. A Dios. y por eso dice que Saní tomó el libro porque tenía que abrirlo porque solamente al Cordero de Dios a Jesucristo le pertenecía abrir el libro de los redimidos porque él lo sabía comprado con su sangre Amén. A Dios. Amén. y venimos ya en Apocalipsis 5 8 3. y cuando hubo tomando el libro los cuatro seres vivientes Fijaros, que quiero que recordéis bien esto. Y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Importante es la oración de los hombres justos en Dios. Claro que sí. Importante es la oración de aquel hombre con fe. Dice que aquí ellos están con ambas y con copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos Amén. porque esas copas que tienen que no parten nunca de estar llenas de las oraciones de los santos Amén. Dios, por eso es importante que un hijo de Dios quebrantado en la fe verdadera, llame a Dios en oración, esa misma oración que mandaba con el hombre y los espíritus malignos. Alabado sea Dios. Pero fijaros que dicen, cantaban un cantico, un nuevo cántico Gloria a Dios. Son importantes los canticos. Amén. Amén. Si no fuera importante los canticos, no estarían en el cielo. Amén. Entonces vemos aquí que las oraciones, las oraciones puras que salen del corazón son preciosas para Dios amén, amén. pero dicen que cantaban un nuevo cantico entonces tiene que decir también que esos cánticos que salen para el de Dios amén. son buenísimos preciosos para que sean remitidos también a la tierra para nosotros amén, amén. amén. y el cantico dice que, que decía vino eres de tomar el libro y de abrir su sello Hallelujah. porque tú fuiste simbolado y con tu sangre nos has redimido para Dios nos has redimido ya estaba en el cielo en el arrebatamiento porque dice nos has redimido con tu sangre para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¡Aleluya! Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Amén. Pero hay una cosa que quiero que sepáis. Y reinaremos sobre la tierra. Alabado sea Dios. Amén. Alabado sea Dios Amén. sobre la tierra con nuestros seres queridos. Amén. Seremos reyes y sacerdotes. Ellos que sirvamos a Dios Amén. con el espíritu y verdad. Amén. a Dios. Amén. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los santuarios y su número era millones. Gloria a Dios. Millones. A Dios. ¿Sabéis qué quiere decir millones y millones? Amén. No nos podía decir Juan una cifra más exacta millones de millones quiere decir inmensos no podemos contar nosotros porque eran millones de millones cuántos son no lo sabemos, muchísimos allí estaban pero dice también que decía a gran voz, el cordero que fue inmolado el vino de tomar el poder las riquezas la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Se lo están diciendo al cordero que le dan toda la honra. Pero también dice, y todo lo creado que está en el cielo sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellas hay. Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Quién es Jesucristo? El Dios. Nuestro Dios. Amén, amén. Porque es que resulta que todo es suyo. Amén. Porque Él lo creó. Y a Él vuelve redimido por su salud Alabado sea Dios. Amén. Gloria, Luego en el 6, 17. Esto lo voy a pasar porque no quiero entrar en ello. No en la predicación de hoy, sino en el arrebatamiento. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes. Decir, como voz de trueno: ven y mira. Y el primer sello salió un caballo blanco, y el segundo sello un caballo vermejo, y el tercer sello un caballo negro, y el cuarto sello un caballo amarillo. Alabado sea pero queréis, quiero que sepáis que los cuatro primeros sellos que el Santo Cristo fue cuatro jinetes. Y venimos al Apocalipsis 6, 9, 11. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las armas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían creéis en las escrituras de Dios, y el otro lado nos dice que es el hombre, el hijo del hombre. Porque solo a través de la fe y a través de la revelación del Espíritu Santo podemos conocer quién es Jesús. Pues lo mismo pasa con Apocalipsis. Está esparcida sus piezas para que nosotros, los hijos de Dios, Vayamos uniéndolas claro, claro. pieza por pieza claro, claro. y encontremos toda la revelación de Dios. ¡Ale! Amado sea Dios. ¡Ale!